Hola, en este vídeo comentaré cómo funciona el color tu alfa. Este es una forma de pasar de un color blanco o un color negro a un alfa de transparencia, el cual posteriormente se puede tratar como máscara. Para ello, es posible aplicarlo directamente a través de la herramienta Colores. Para ello, podemos hacer clic en Colores y elegir la opción color tu alfa, la cual, de una manera directa, nos abrirá este menú, pudiendo seleccionar un color el cual se tomará como blanco o transparente total, y otro color gris, el cual se tomará como opaco u opacidad total. Podemos ver el resultado, de tal forma que dándole a aceptar, hemos operado la muñeca, viendo que esta tiene un canal alfa. Sin embargo, las capas inferiores no nos permiten observar cómo ha sido este canal alfa. Por ello, podemos añadirlo como máscara de capa, el, transfiriendo su canal alfa, que ha sido el canal creado en este momento. Igualmente, podemos seleccionar y mostrar la máscara de capa, viendo cuál es la máscara de capa que nos propone GIMP para la opción Color to Alpha, o la opción predefinida de pasar de un fondo claro o un fondo oscuro a Transparencia. Sin embargo, es posible que queramos observar otras opciones. Para ello, podemos visualizar la imagen e intentar descomponerla para visualizarla de otras formas. Para ello, podemos aplicar la operación Colores y posteriormente descomponer sus componentes, con la opción Descomponer. Esto nos mostrará distintas formas de descomponer. Podemos probar las opciones RGB, las cuales veremos luego cómo operar. Igualmente, podemos probar los espacios HSV, HSL, LAB y LCH, siendo el espacio CMYK prácticamente complementario al RGB o posible de obtención mediante la suma de dos canales RGB. Igualmente, podemos utilizar el método YCBCR. Estas descomposiciones las realicé y eh, analizaremos cómo fueron los resultados. También podemos ver cómo fue la opción de la visualización de la imagen realizada con el smartphone, y cómo fue después de pasarla a imagen JPG. Igualmente, cómo fue en su aspecto de saturación. Igualmente, la proveniente de una compresión JPG un poco más fuerte. Y también, cómo fue el valor eh, de la obtención en un smartphone en baja resolución. En estas imágenes se puede observar, una vez analizadas, que si hacemos una compresión JPG un poco fuerte, el tono puede perder eh, parte de su calidad. U obtener una pixelación, obteniendo píxeles que puede ser mayores de un píxel unitario, siendo estos agrupaciones de 3 o 4 píxeles. De todas estas opciones, la opción que más se parecía a lo que podría llegar a ser una extracción de una máscara era la opción de saturación. Esta opción es fácilmente seleccionable y posteriormente necesitaría pocos retoques para obtener un contorno de la muñeca como transparencia bastante claro, de tal forma que únicamente tendríamos que operar la flor de la cabeza y un poco de la cintura, siendo el resto de la imagen... ...de bastante fuerza en su transparencia. También observemos lo que pasó con el modo HSL. Este previo era el modo HSV. En el modo HSL también podemos observar cómo era el tono... ...viendo que es un poco más difuminado que en el caso anterior. La saturación, la cual no nos muestra unos, una saturación tan alta en los colores. Y el valor, el cual es prácticamente igual para el blanco... ...que para algunos de los colores de la imagen. Observando que el mejor resultado se podía obtener también con la saturación. Sin embargo, se puede observar que también existe un ruido un poco mayor en esta saturación. Es decir, el modo HSV obtiene unos valores de saturación más contrastados con el color blanco o con el color negro que el modo HSL. Este fue el modo HSL, el cual podemos ver que en su canal utiliza la saturación y el otro canal es denominado luminosidad. Sin embargo, para el caso anterior, el, el canal último era denominado valor del HSV. Y en este caso tendríamos un poco más de ruido de fondo del, del canal HSL. Igualmente podríamos observar su tono, viendo que es similar al anterior, o la luminosidad, viendo también que es otro valor que podemos obtener. Igualmente podemos observar cómo hacer un pequeño ajuste del nivel o ajustar el umbral para, para visualizar la máscara de mayor nitidez o, o transparencia y opacidad en los valores. Igualmente probé con la descomposición RGB, la cual posteriormente operé los distintos canales en un modo de clarear solo para obtener el máximo de cada uno de los canales. Igualmente, operé la misma imagen con extracción RGB obteniendo el mínimo de cada uno de los canales, realizando la operación oscurecer solo, viendo que esta tenía un mayor contraste con el color blanco del fondo. Supongo que si el fondo es completamente negro u oscuro, será mejor con la opción clarear solo para obtener mayor contraste con los valores de la muñeca. Igualmente, realicé la operación de pasar de color a alfa, el cual me dio esta imagen como máscara la cual es bastante sencilla de obtener. Sin embargo, podemos compararla con la máscara obtenida con la saturación. Esta máscara obtenida con la saturación fue así de manera original, pudiendo ampliar sus niveles. Y esta fue la obtención tras operarlos levemente. También podemos ver cómo intentamos sacar a través de, la, de los distintos componentes en lugar de utilizar la operación de color tu alfa, simplemente operando la luminosidad, viendo que esta fue la máscara que sacamos. Veamos un ejemplo de cómo se operó la imagen con la herramienta niveles. Para ello podemos seleccionar la capa y es tan simple como dar opción colores y aquí ir a la herramienta niveles. Una vez seleccionado esto podemos seleccionar los niveles de color. Podemos observar que se puede ver el histograma pudiendo observar que esta parte de aquí puede corresponder a los colores blancos del fondo. Si los queremos poner en canal de transparencia total, deberemos ponerlos en un, en un valor extremo. Por ello, podemos seleccionar el pie de todo este conjunto de, de píxeles y utilizarlo como mínimo. Igualmente, podríamos bajar la opacidad de la muñeca. Para ello, podríamos seleccionar una zona que en la cual eh, quisiéramos transparencia total o u opacidad total. Podríamos elegir una zona adyacente a lo que considerásemos transparencia total. Sin embargo, también podríamos utilizar un umbral dejando que esta zona fuese semitransparente. Para ello, podemos seleccionar la herramienta y arrastrar hasta la zona que queramos. Una vez hecho esto, podemos modificar también el gamma, de tal forma que las zonas intermedias sean más claras u oscuras. Al igual que podríamos haber hecho sobreponiendo lo, los distintos valores. Es decir, reduciendo el valor. Este gamma lo que hace es arrastrar los colores hacia la izquierda o hacia la derecha en un cierto porcentaje o valor multiplicador. Podemos ver esta máscara es inversa a la que queríamos obtener, por ello podemos utilizar la herramienta colores para invertir. Esta operación ya podría ser utilizada como máscara para nuestra imagen original. Esta sería la máscara que obtendríamos con el color 2 alfa. Podríamos observar cómo operar con esta imagen. Podríamos simplemente copiar, ir a la imagen original... Añadir una máscara de capa, la cual en, en principio podría ser blanca o negra, y editarla. También la mostraremos, de tal forma que ahora podemos pegar la capa y llevarla a la máscara. Podemos desactivar o eliminar las capas inferiores, para ver cómo se puede observar la transparencia. Basta con desmostrar la máscara de capa, y así se estaría observando la muñeca con esta máscara de capa. Eso ha sido todo. Adiós.